Hola, hoy os voy a hablar de un invento nuevo que ha salido, es el nuevo coche volador, el primero, y bueno, esto es cosa de dos estudiantes de California, que han hecho un coche que vuela, porque pusieron helio en una rueda, y primero no pasaba nada, pero luego al girar, hicieron que se elevar, al, gir al girar la rueda, se elevó porque al haber bueno, bueno, el caso es que vuela porque gira, y el, lo de den, el gas de dentro del helio también gira. Entonces pesa menos y empieza a flotar. Y han hecho el coche, utilizan, han usado ruedas más grandes para que quepa más helio. Entonces lo han probado, y primero los primeros metros está corriendo, y después empieza a elevarse y esto es el futuro, amigos. Es broma, April Fools Day Es el día 4 de Abril April Fools Day